Bueno, es un privilegio, es un compromiso, un honor en esta edición, pues en un momento tan especial que vive nuestro país, poder regresar al gran escenario de Premio Soberano, a inyectarle alegría a la familia dominicana y que sea considerada la juventud para representar precisamente pues, la parte de la conducción. Es para mí muy gratificante y un gran honor. Eh, eh, ¿Qué puede esperar la gente? Adelántanos algo de lo que, de, de lo que vendrá. que todo! noche mágica llena de sorpresas. Hay una gran producción, de verdad que, que se ha tirado la casa por la ventana un gran equipo trabajando en ideas, en novedades, en cosas grandiosas que nunca se habían realizado antes en premios soberanos. Yo sé que van a conectar con el corazón de los dominicanos y van a sorprender a la familia que esté ahí en sintonía el próximo 15 de julio. Mira, ha llamado poderosamente la atención algo que posteó Soy la Luna donde ofrecía eh, tu, a su asesoría. ¿Qué, qué opinión te merece? Eh, bueno, es un regalo de papá Dios, saber que soy la luna que fue mi maestra en mis inicios esté dispuesta a darme la mano, a darme ese apoyo, a orientarme en este proceso de preparación es gratificante, hablé con ella ayer justamente y la semana que viene arrancamos a trabajar juntas Feliz familia dominicana, conteos regresivo premio soberano, anótelo en agenda, juntes a toda la familia que será una producción al más alto nivel para celebrar el arte de la República Dominicana, martes 15 de junio, porque este año todos somos soberanos